Bernal. Gracias, presidente, eh, por empezar. Señora senadora Serrano, eh, una vez conocí a una persona muy sabia que me dijo que cuando señalabas a alguien con un dedo había otros tres dedos que señalaban hacia ti. Entonces, se lo quiero recordar… Sí, piénsen un, un poquito para hacer la cuenta, porque esto va en relación a que cuando una persona dice que todos los que hemos votado que sí a la moción de censura somos patéticos y nos señala como patéticos, tenga en cuenta que hay otros tres dedos que señalan hacia usted. Respecto al, al tema, la sección que nos corresponde, que la sección 32 y sí que corresponde a las entidades locales, muchos, bueno, llevamos mucho debate y, y ustedes, pues, están haciendo aquí un debate muy demagógico. Muy, ya veo que le parece muy divertido, pero aquí lo que hay que venir, señora Serrano, es sobre todo con datos. Con datos. ¿Y sabe qué datos le voy a dar sobre esta sección? Sí, me, me, me parece muy, muy importante que señale usted la corrupción y, y que recuerde que cada vez que se señala la corrupción, mira a ver cómo va la de su partido. Pero le quiero decir, señora Serrano, que tengo el tiempo limitado. Los datos que aportamos desde nuestra organización es que en el Ayuntamiento de Madrid, una entidad local, todos los años se hace un superávit de mil millones de euros con el presupuesto. Los datos que nos da el señor Montoro, el antiguo ministro de Hacienda, es que España no cumplía con el objetivo de déficit. Y es más, le voy a recordar que estamos hablando de un ministro que ha utilizado su posición de ministro para hacer una oposición institucional a aquellos ayuntamientos que han hecho sus cuentas correctamente. Y le voy a leer literalmente una frase del señor Montoro en diciembre del año 2017 que presumió de haber dado una lección a ese bolchevique que pretendía hacer la revolución, dirigiéndose hacia mi compañero Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que fue expulsado gracias a la oposición política que hizo su señor ministro de Hacienda, que él no cumplía con las cuentas y hecho, hizo todo lo posible para que se cesara a una persona que ha hecho mil millones de euros de presupuesto en una entidad local. Respecto a estos presupuestos eh, generales y las entidades locales, que es lo que nos corresponde con esta sección 32, el problema que tenemos, señorías, con esta sección es la regla de gasto, la Ley 2 2012 de Estabilidad Presupuestaria. Una interpretación restrictiva de esta misma nos deja ahogados a las entidades locales. Se lo digo porque yo soy concejal de un ayuntamiento de ocho habitantes en el que tenemos 4 millones de euros en una entidad bancaria que no podemos destinar para hacer un proyecto de empleo para las personas que peor lo están pasando en nuestro pueblo. Eso es indignante y queremos recordarlo aquí. Las entidades locales no tenemos la posibilidad de ejecutar inversiones financieramente sostenibles cuando existen las condiciones positivas para hacerlo. También queremos solicitar desde aquí que se cambie la, lo que sería eh, perdón, la tasa de reposición de empleo público, puesto que también afecta directamente a todos los servicios públicos que están ejecutando las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Lo que se está haciendo con este presupuesto es insuficiente y todavía está lejos de lo que necesitan las entidades locales y las comunidades autónomas para poder ejecutar sus políticas sociales. Queremos sobre todo destacar el ataque a la autonomía de gobierno de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Aquí lo que quiere el Partido Popular o lo que intentaba el Partido Popular con estos presupuestos era seguir recentralizando el Estado y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tuviesen capacidad ni autogobierno para poder ejecutar sus propias políticas sociales. Queremos recordar que, desde el año 2000, que en este año 2018 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local destinada a entidades locales sigue siendo un 8% inferior a la del año 2011. Y, en cuanto a las comunidades autónomas, este sistema de financiación no cumple con las mismas garantías para financiar los servicios públicos fundamentales. Esto quiere decir que estos presupuestos generales del Estado reducen el autogobierno de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Señorías del Partido Socialista, deseamos que tengan este criterio en cuenta a la hora de redactar los presupuestos para el año 2019. Y como último punto queremos destacar también que esta doce legislatura se ha aplicado el artículo 1155 de la Constitución, interviniendo una comunidad autónoma, saltándose el propio marco constitucional, un indicador de la incapacidad del Partido Popular para dar respuesta a la cuestión territorial y al agotamiento del modelo mirando, de 78. Señoría. Termino con esta última idea, señor Presidente. Nosotros lo que proponemos es un Estado federal, republicano y diálogo político. Estos presupuestos, señorías, son los que son, independientemente de que los haya diseñado el Partido Popular y que los ejecute el Partido Socialista, la realidad es la que es. Y lo recogió Antonio Machado en su obra, Fan de Mairena, de una cita griega clásica que decía «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero». Y la verdad es que estos presupuestos generales del Estado no cumplen con las necesidades de la mayoría social y trabajadora de este país. Por eso presentamos este veto y votaremos que no. Gracias, senador Bernal.